A por todas Me voy a comer mi topia Esa es nueva Abrir 280 monedas, chachi. Vete a aventuras decía. Eh, nee. hey, un tesoro más grande. Coraza cuero para galeón, qué bien, ¿no? Nuevo traje equipar Defensa 14 Vale Dos tesoros eh. De dos tesoros En solo un, un, Una posada Que fácil era en este nivel eh. Encima me han dado dos tesoros De esa, de esa ha comprado un regalo. ¿En serio? ¡Sorpresa! ¡Esto es para ti! Adelideza le va a dar la caja a Galeo. ¡Qué detallazo! ¡Muchas gracias! Caballo de peluche ¡Que tengo 10 años! ¡Tengo 10 años! ¡No quiero esa porquería! ¡Quiero un videojuego! Qué feliz me has hecho. Que no me gusta, tío. Que esos de niños pequeños. Cada está súper feliz. Pero si no estoy feliz, yo quiero que me des una consola de videojuegos. Este juego a veces no tiene razón de alguna... Jo Joder, nivel 7. Que te mejores. Sé tu compañero en el santuario para acelerar su recuperación oh oh a antonio le cae bien galeón y la ha visto todo jopetas antonio siente celos de, de, de, de esa se va a liar una Todos quieren gastarse en ropa Este me lo puedo comprar También en este Y también en este A ver, ¿cuál de los tres elegiría? Yo elijo a él Porque me gusta más esa ropa A ver la... Dinero Tony, a comprar una túnica mágica A equipar No tengo comida, es que no tengo comida, lote. Hacer planes, voy a hacer los, do, los dos últimos planes. Vamos a ver una peli. ¿Dónde está el cine, por cierto? Me encanta hacer planes contigo. Jaja, <risa> me tronzo. Ah, muy, Me troncho. Ah, puedo correr así. Dándole ese botón qué peri vamos a ver una dación. mola ha estado genial casi se me sale el corazón del pecho ¿Crees que las pelotas se unirían a la Pandy? Sí. Bueno, siéndose más, nivel 4. No. Consolar. Consuela a tu compañero cuando reciba el año. ¿Dónde te duele? Eso ya lo tengo repetitivo, vale, ya tengo uno pero solo puedo dárselo a uno sabía él venga ya tío a él no le gusta nada no le gusta nada si era una tarta con chocolate no le gusta ni una tarta con chocolate me lo estás diciendo en serio? ¿A quién no le va a gustar una tarta con chocolate? Ah. Vamos a ver una peli Me cae genial Chelsea Piruli Ahora va a ser lo mismo porque son dos veces de misterio sin resolver mm. Ah, por fin se han atado todos los jabos ¿Tú crees? Claro, gusta al final se ha de estar... Pues yo no me ha pensado de nada la bueno, la semana, nivel 5, vale, yo ya sé elogiar, sí, sí, sí Vale, ya me he todo, Nuevo aperitivo, como no le gusta a este, es que no le voy dar nada No, no, ah, mira, si ni siquiera le gusta, le odio, lo odio, es que no le gusta nada Se voy a dar a este Guau, qué asco Espera, ¿Qué? Nadie le gusta los que yo consigo. Nadie le gusta. Eh, no. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, casi llego. Para poder comprar. Bueno, vamos a partir, ¿no? Sí, vamos a partir. A ver, resultar. Vale. A ver, podemos no Bueno, ya hemos completado ese nivel, pues ahora sería este. Vale, me toca este. Bosque, mala espina. Ah, por todas. ¡Eh, puedo ganar? ¡Ah! ¡Oh! ¡Puf! ¡Uf! El Juanete me... Frus, frus. Hay algo entre los matorrales. ¿Qué será? ¿Investigar? ¡Es un gatito! ¡Menino, mi menino! Mi Esa mono que te dedica el corazón. ¿Qué? No puedo respirar. Nadie le importa que no puedas. ¿Por dónde? A ver, a suerte, a suerte, a suerte, a suerte. Hazlo como por arriba. Seguido, voy a ver dos y dos Otro más vale, ¿qué está haciendo? Está moviendo el culo. Está moviendo el culo Espera, no, no, no Ah, vale, lo que hace es que eso que le distrae Porque le hace gracia porque está moviendo Como el culo, vale, vale Pues lo lleva en el santuario Para que de desde ese ya esté bien eta, eta. Ataque Ya Bien Vale, ya está bien, ya está bien es que a alguien no le vas a ir así a que mueva el culo. Ya está, vale. Le doy. Oh, no, a mí no. Yo no, porque yo... Oh, menos mal, lo han derrotado. Perfecto. Como no, allá 24 monedas acelero. Santo ni de mal ¿no? La de secretos que tengo por dónde, a ver por aquí. La he hecho suerte ¿eh? porque no tenía, no sabía. Para ya voy, te un caramelo PM. Pues un carferito ahora. Me muero de hambre. Yo también. Ñam Ñam Ñam. ¿Me das un poco, Galeón, porfa? Ah, no, si solo estoy fingiendo que, como. En realidad no tengo nada. ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? Pero funciona si engaño al estómago y me deja de rugir las tripas. Ay pobre galeón, las penalidades del viaje han hecho que pierda el juicio, espero que vuelva a sus cabales cuando lleguemos a la posada y eh, comamos de verdad, pero necesito comida, o sea, no tengo comida, una posada, conseguido nivel por fin. ¿Eh? ¡Oh! Parece que alguien quiere unirse a tu pandilla. ¿Uno nuevo? Pues mejor. Otra vez, jodines. Que he elegido un micro. a elegir un oficio. Hmm, a ver. A ver, un cantante, ya sé. A ver, un cantante. Vale, ya está. Cantante, Víctor. ¡Uf! ¡Puf! ¡Por fin te alcanzo! Perdón por llegar tarde. Soy Víctor y mi oficio es el de, de cantante. Pongo mis a ta talentos a tu servicio. Víctor, se ha unido a tu pandilla. Víctor, se ha unido a la pandilla. Viva, qué pedazo de fichaje. Bienvenido al equipo. Nos vamos a llevar de fábula a Vip Fijo. En Prestar Ascensión Ahora que somos una pandilla de cuatro O sea, un cuarteto Nos aguarda una misión, o un escuadrón Una misión muy importante Salvar mi topia De ese perfil de Archimago ¡Eso está durmiendo! Nos aguarda un camino lleno de penurias, sí por eso tenemos que hacer piña y... Me estoy quedando sopa. ¿Has acabado ya, Galeón? Eso es que es? me está entrando hambre. Ya corto, ya. Venga, arriba de esas tazas de chocolate. Por nuestro heroico viaje. Para adentro, han dicho todo. ¿Ari, qué habitación? Ah, mira, pues así... Yo sé quién ha comprado. Esto quiere un... Mmm, Víctor quiere un megáfono. Vale. Da... da la, el dinero. Víctor ha comprado un megáfono. Equipar... Papear, menudo manjar, no tienes papeo, vale. Vale, va a ir hacia otro nivel Estoy en ello Siguiente nivel Vamos allá A ah, por todas Pasada, ya voy Ya voy Ya voy. Papeo, papeo, papeo, papeo ¿Qué? Lee, la Lara, Lolo. La, la, la! Oh, oh. romea. Ah, es la casa de romea, pero es como que... Oh, lol. Esa cara se da, tía. ¡Te aproveche. ¡Mmm! Tía. Mole de fuego. Y aproveche. Mm. Ya yeah. ¡Se no va a acabar nunca! No va a acabar. ¡Ostras, ostras! ¡Oh, oh, oh, oh! oh. Necesitamos... Uno, eh, para que se jure Necesitamos llevar a uno Para que se cure a este Porque es que menos vida tiene Y vaya a el Saleros vale vale, ya no hemos cargado ese ¿eh? ¿Sí? no, solo no falta solo falta ese. a ver, ahí venga, así Ahora va a ser más daño. 36. Bien. Lo hemos conseguido. Qué alivio. 32 rescates, ostras. Creo que no vamos a completar el juego. Creo que esta demo es. también. Creo que ya está, ¿no? Es casi el juego entero. Adiesan más un nivel. Técnica familiar. Le ha flambeado Aprendida a poder al enemigo Con una satena rojo vivo Visto más un nivel Aquí yo le doy 25 puntos A él que es muy nuevo Oh Que es apestoso Creo que no se dado. Y de esta salteada La voy a Porque eso encanta A ver Una posada pues nada, nivel completado ¡Qué fácil ha sido! Oten 10 peos diferentes Conseguido ¡Qué bien, ¿no? ¿Qué pasa? llega pol el polvo Fuera pedusas. Y atención al detalle. Colegillas nivel 6. Echar una mano. Vale. Papear, tengo dos comidas. Esto.. La cerezas es una cola de rata y francamente no hacía falta No quiero que se lo vaya a dar, ¿eh? ¡Oh! Se ha reanormido! ¡Pues mira! Le encanta Aunque lo malo es que todavía se han quedado con hambre. Bueno, da igual. Venga, vamos al siguiente nivel. Aceptar. Ya estamos preparados. Vale, voy a ir otra vez allí. Espera, de la Voy a volver. A ver. Ya tengo otra cara de aquí. Ah, esta es la cosa que pues, ya sí. he conseguido ¿Qué me deslumbro? Amor mío, fíjate Vuelva a ser bella gracias a este amable aventurero. Mil gracias. Has obtenido tres boletos. Vale, ya sé que no voy a jugar a piedra, papel, tijera. Y yo sigo siendo guapo. El más guapo de la aldea. Eh, yo como... Eh. No. Todavía nos faltan más caras. Pero por lo menos hemos conseguido dos de esta aldea. A eh. ver... A ver, se supone que ya hemos hecho esto. Sí, sí, sí, ya hemos hecho lo de la cueva, así que nos vamos. Ya hemos conseguido todos los niveles. Soldado serio, se agarró. Porque aquí se va al castillo de Valdalia. Solo el personal autorizado puede pasar. Debo pedirte que te des media vuelta. Parece que aún esperando para seguir por aquí. Eh, Espera, ¿qué? Y entonces yo qué tengo que hacer para poder ir. Hablo por el, con el alcalde porque es el alcalde para decirle que... que uh, Verdad, ya solía Se tan pacífica. Debo informar al rey de lo sucedido. ¡Oh, tú otra vez. Estoy hecho en un lío. ¿Qué debería hacer? ¿Qué va? No, no, no me habla. Un momento, ¿está ahí? Un momento, un momento. ¿Y yo cómo consigo ir ahí? No sé, un momento, un momento, un momento. Pero si esto está aquí, esto. Creo. ¡Ah! Creo que, es que fui por aquí y ahora no me voy a poder enterar y para pasar si vuelvo. Ah, creo que así podré ir a Vale, esta vez voy a ir por el otro lado. Porque allí es donde está el otro La cabeza del otro Vale, creo que aquí está, eh La, la cara No, todavía no Son solo una, un par de enemigos Un par de enemigos No, tío, odio ese ataque. Nueva técnica, bis. ¡Bis! Dale. ¡Bien! ¿Qué más joder Hay que qué ilu! Primer apoyo. El una mano. ¡No te ayudo! ¡Bien, conseguido! A ver, perfecto, seguir. Un nivel, más un nivel, vale, donde no. A ver. Ha un tiempo perfecto para salir de aventuras. Tú lo has dicho así. gusto hasta enfrentarse a los monstruos. ¿Verdad? Bueno, ¿cuáles son los planes para hoy? Volver a la posada lo antes posible. Pero bueno, ¿dónde está tu espíritu aventurero? ¿Quién tiene? Creo que ya está, ¿eh? A ver. ¿Será el jefe? Ya más? Son cuatro. ¿no? Pero no es para tanto. Nueva técnica, radio. Cuenta conmigo. Ya hay más uno. ¡Oh! Se ha cargado uno. Se esa. ¡Tía! Se ha cargado otro, ¿vale? Bien. Ataque a este. Yo te ayudo. Vale. Bien. Ahora solo falta ese. No, tío. Estaba muy poca vida. Vale, fuego. Cuenta conmigo, vale. Vale, fuego más uno. Bien, conseguido. Chúpate esa. Conseguido. Han podido dar un par de mamporros. Seguir. Vale, ya tengo mucha comida. Podemos parar un poquito. ¡Nunca! Yo que culpa tengo. Abrir. ¡Tres boletos! ¡Ya tengo seis, jodines! Una posada, pero no se supone que iba a haber, Sabrá mejor que, a ver, creo que es que esta demo es como del mundo 1 y el mundo 1 va a tardar un montón. Emocionantes, de acuerdo. A ver, ¿y entonces qué? ¿Me estaba contando eso. Fleguillas nivel 7. A ver, siete te mujeres, Vale. Tengo cuatro comidas. Voy a darle eh, una a cada uno. Se la Se la voy a dar a cada uno para que todo el mundo tenga como medio de panza. Espero que le gusten. A todos. Su comido. A ver. Vale. Ya está. jugar jugadores recreativos, sorte premios la rueda eh, vamos me la juego oh, cupón para planes felicidades tenemos un cupón para planes bien has obtenido un cupón para planes jugar de nuevo Vamos. A ver. Que me toca. ¡Oh! ¡Guau! Wow, no sé es como No sé ni cómo he conseguido tener. Conseguirlo, eh. Me conseguían conseguido mejor, eh. Y todavía me quedan, creo. Corazón abeja. Uh, ¿A quién quieres meterle la corazón abeja? A ver, ah, umi con este oficio no puedo usar, el... no, no, no, no, no, no, no, no. vale, pues solo puedo yo, equipar, vale, ¿cuántos cupones me quedan? Si quieres jugar de nuevo, me quedan cuatro, a ver, a ver que me toca. Oh. Bueno, por lo menos conseguido un caramelo PM y así me podré curar Pero no es para tanto A ver. Es de peor, pero por lo menos está bien, ¿eh? Cupón para planes Bien, ya tengo dos cupones para planes Yo tengo dos. Vamos, me falta uno. Este y otro más. Me va a tocar el amarillo. ¡Lo sabía! ¡Bien! ¡Ya tengo otra! Pero ya tenía una. Así que, ¿qué pasa? Premio canto. Te llevas una... Pero hacías... Vender. Porque es la Lo voy a vender porque es que no puedo darse a nadie más O sea... Solo podía ponerme la milla ¿eh? Me queda solo una apuesta, a ver qué me toca A ver qué me toca, a suerte, a suerte Venga, todo menos un agua amarillo que ya tengo Cupón para planes Bien, ya tengo tres Buena se te ha ido a un cupón para planes. Vale, ya no tengo más. Se supone que ya no tengo más. Se lo que estoy haciendo mentir porque siempre... Bueno, venga. A ver, seguir de aquí más. A ver, para que se compre eso. A ver, ¿a esa, Ha comprado una satés rosquilla Le voy a equipar para. Vale. Con nada. A ver. Vamos a partir, ¿no? a hacer planes. Ah, no, me faltan hacer planes. Voy a hacer, ir a la cafetería. a la cafetería se va nos pasamos por la cafetería algún cotilleo de esa siento aguante a fiestas pero va a ser que no ¿Qué vas a tomar? Hmm, creo que solo me te esto. Y esto. Y todo lo que está entre medir, medias. Menudo atrás. Me... A siempre he querido soltarme la venena y hacer algo. Así. Y... A manejarse, a ver. Y carta, vale Me faltan todavía los cupones Para el cine y para la pesca Para el cine y las... Vale Vamos a ver una peli Me estaba haciendo tarde Este juego es muy largo Siento veces, Pero va a ser que no ¿De qué va la peli? Una acá llena de tríguez y suspense. que resuelve una serie de misterios ¿A qué te refieres? Llevaba un reto con la mosca detrás de la oreja pero has sido tú quien se ha asomparo todas mis palomitas. Si te sirve algo suele ser un poco... así. Muy colegillas. Dar. Ofrece comida a tu compañero si no tiene nada que llevarse a la boca. Me falta un cucón. A ver. Unos de pesca. Parece... Esto me parece un poco de corte. No, voy, me voy. ¡Oh! ¿Has pillado algo? ¡Un salmón! ¡Ahora qué suerte! ¡Van haciéndose! Eh! ¡Toma la rápida! Vale. ¡Es otro no sé! ¡Un Tropear. No creo que le guste Menudo manjar Eh, ya estaría, ¿no? Partir. Vamos a ir a otro nivel. Aceptar. A ver. Pero esto, ¿cuándo se va a acabar este juego? A ver. Oh, mira, este nivel es esto. Ya no sabía que iba a pasar algo. Aquí es donde va a haber la rata. Por eso ya me pensaba yo. Cuidado, gasolilla. Que voy con mi pandilla. Me drogué las tripas. Oh, es la cara de él. Vaya plan. ¡Oh! Pero si es una roca. La han puesto en una roca. Es un jefe. Roca, sate y rico. Creo que va a ser muy fuerte. Radio. Una no, técnica. Flambeado. ¿Qué es eso? ¡Ah, pura! Y encima le hace mucho daño. Vale. A ah, este. ¡Mis! ¡Dale! Yo te ayudo. ¡Bien! Conseguido, oh, oh Dios, oh Dios, oh no, corre, dale 27, bien, ¡Te hemos derrotado, ¡Te hemos derrotado, pues gracias, ni un desguño, bueno, alguna. Tiene razón. A ver, sería tal. Tienes que tiene menos. Más un nivel, ¿vale? Más comida, eso es bueno.